El increíble cambio del programa Tren para Pocos. Metete esta nota ahora. Mi nombre 5 de la tarde, siete minutos y venimos en una edición desde la Ciudad de La Plata que está soleada, que están pasando un montón de cosas y algunas que no queremos que, eh, que pasen y que no queríamos tampoco que eh, se nos pasen al aire porque la semana pasada se vivió un caso de violencia que logró eh, visibilidad. Y bueno, en el momento, eso, entre la preocupación, entre las ganas de abordarlo para informar, para también concientizar a eh, la gente en general y a quienes escuchan este espacio radiofónico, que estás, eh, que hay violencias que están pasando, que, que merecen también eh, aclarar un montón de cuestiones, eh, no lo logramos la semana pasada, pero mm. ahora estamos en comunicación, Rochi. Sí, sí, sí, le damos la bienvenida a Winfrey and Fallon Noriega, eh, que bueno, tuvo su, su momento también en la semana pasada, porque eh, ni bien se supo del ataque, se viralizó. Fue recibido por el presidente Alberto Fernández, quien decíamos, ¿no? Viene teniendo una agenda con respecto a las diversidades muy importante. Y por eso te damos la bienvenida, Winfrey, primero para, para expresarte la solidaridad del medio de comunicación, para decirte, bueno, lo estuvimos comentando aquí al aire de la radio de Radio Estación Sur, y también para decirte que, para preguntarte cómo, cómo estás después de, de todo esto que ha pasado de una semana tan movilizante. Bueno, primero que nada, muchas, pero muchas gracias, gracias, gracias por invitarme. Eh, me encanta que puedan darnos un espacio. Eh, y nada, yo ahora como me ven estoy con la campera, eh, tengo que ir a hacerme estudios que bueno me están pidiendo eh, para, para el tema de las causas, eh, también estoy con terapia psicológica porque no nos olvidemos que no tan solo me, me agredieron por mi sexualidad ni por mi género que es el no binario sino también por, por mi autismo, uh -huh. y esto a veces deja secuelas. Yo trato de mostrarme fuerte en redes, eh, porque yo tampoco quiero que el enemigo, no sé si la palabra es enemigo, pero sí que la oscuridad no me vea mal. Eh, pero no voy a negar que en muchos casos me cuesta dormirme a la noche, que hay momentos de lágrimas... Eh, ...a pesar de, de, bueno, de todo el, recib eh, el recibimiento del presidente y el apoyo de la gente, pero <sighs> sé que para que hagamos justicia eh, y podamos poder construir un, un, un camino eh, donde la diversidad no sea un tabú ni un pecado... Eh, a veces hay que pasar por, por estas cosas, pero sí, sí, estoy sí, sí. decidido de que hagamos justicia y estoy decidido de militar por la causa. Hay, hay un punto que mencionás ahí, bueno, eh, recordemos neurodiverso también se dice, ¿no? Esos eh, autistas, uh -huh. vos tenés síndrome de Asperger, ¿no? Sí, tengo síndrome de Asperger, que en líneas muy generales, porque es algo que... Merece poder hablarse con mayor profundidad y lo voy a hablar en mi canal de YouTube muy pronto. Bien, Así bien. que estén atentos este en atento es mis redes, winfred Fallon. Eh, pero en pocas li, en líneas generales vendría a ser como un autista de alta inteligencia. Bien. Eh, o de alto rendimiento, pero de, un, de algo particular. Por ejemplo, Albert Einstein o Elon Musk, el empresario, tienen Asperger. Sí, sí, sí. O Kino Reeves. Eh, eh, sí, También ahí, más, ahí eh, pensaba, por ejemplo, hay un personaje de una serie de cómica, seguro lo, lo, lo sabrás, ¿no? Sheldon eh, de, de. Ay, no me va a salir ahora, de Big Van Theory. De yeah. The Big Band Theory. Sí, sí, sí, sí, Sheldon, Sheldon, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, contanos. Como, como, como, sí, decimos. No, él es como la, la referencia, ¿no? Claro. el presidente le dije, eh, ¿conoce a Sheldon Cooper? Sí, sí, sí, sí, lo conozco. Bueno, eso es Asperger, es como una referencia. Muy cómica, pero por ejemplo The Good sí, Doctor, que es otra claro. serie, eh, es como que lo explica más crudo, eh, como más real. Pero sí, son grandes referencias que ayudan mucho en la comunidad eh, eh, aspiana, se le llama. Contanos, Winfrey, bueno, de que, eh, bueno más allá de que vimos los videos, de todas maneras yo te, lo tengo que, que decir. Vi el video y no lo soporté más de 10 segundos porque me generaba... Eh, mucho rechazo, mucha bronca, eh, la, la piel de gallina, eh, ganas de llorar. Eh, Imagínate, no me, no me quiero imaginar lo que, lo que te genera a vos. Eh, pero bueno, con, contanos un poco eh, qué, qué, qué pasó si habían tenido situaciones así de esa, de esas categorías antes, si ya te habían agredido antes de eh, todo el video que vimos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó o cómo fue todo ese proceso? Sí. Yo como para no ensuciar la causa, me gustaría explicar de manera muy superficial. Bien. Eh, pero sí, o sea, de esta gente yo ya venía teniendo agresiones para con mi sexualidad eh, y para con mi género hace, hace tiempo. Ya habíamos recibido amenazas, ya habíamos sido maltratados e injuriados, mi madre como yo. Eh, quiero destacar que, o sea, me decían... Puto uh -huh. eh, y yo quiero aclarar lo siguiente como para, para como generar un debate y que la gente vaya entendiendo a veces que, porque culturalmente sea entre comillas afeminado hoy uh -huh. eh, en otros momentos soy más masculino ¿no? Eh, eso no tampoco sí, es, da la, la connotación de que soy gay o sea yo me considero una persona pansexual o sea el, pan, el pansexual es el que puede estar es enamorado de una persona por su esencia, por su manera de ser, eh, eh, puede estar con una persona que sea hombre, mujer, o alguien quien sea de otro género, eh, que sea no binario, también hay personas intersexuales que, que, que biológicamente eh, no son ni hombre ni mujer, uh -huh. eh, y está bueno como ir desconstruyendo pequeñas cosas que todavía hasta a mí mismo me falta. o sea, yo con todo esto de la viralización, me fui dando cuenta que tengo muchas cosas que aprender eh, dentro de lo que es la comunidad, no tan solo LGBTQ+, sino también de la comunidad eh, de chicos con discapacidad o neurodivergencias. Es todo un debate que, que, que, que se tendría que comenzar a hacer y que bueno está en mi meta como comunicador eh, poder eh, llevarlo al cabo. Eh, así que sepan que esta carita que bueno lamentablemente debutó toda golpeada la van a volver a ver eh, muy pronto eh, en muchos medios otra vez porque voy a hacer que se haga eco de todo esto. Bueno, mencionaste, no es... eh, mencionaste sí. un canal de YouTube y esto mencionemos también. Vos este, de acá de La Plata estudias comunicación y todos estos factores, eh, acá al aire de la radio también lo vemos y nos da una, como dice Rochi, bronca. Tratamos de convertir eso en fuerza porque muchos de estos temas solo los hablamos cuando hay eh, violencia, cuando hay asesinatos, cuando hay leyes en contra. Eh, y, y es así, ¿no? es como también empezar y lo que tiene el odio y la violencia efectiva, como el caso tuyo es que también se, se basa en un montón de preceptos, de preceptos que son erróneos pero que a la vez generan esto de, de última en quienes sobreviven, ¿no? En volver a, a enfocar eh, la personalidad, como en tu caso. Eh, profundizar en la comunidad de, de quienes eh, tienen Asperger, lo cual es importantísimo, digamos, y también se hace a, a la luz de esto. Y en el caso de la comunicación, eh, ¿cómo lo venías tomando también antes de esto? Porque llegar a la Casa eh, Rosada, ¿no? Con Alberto Fernández a, a, la, a la luz de esta violencia, como decís, eh, es choqueante, es rápido... Pero, eh, ¿lo venías pensando como un tema de decir, bueno, trabajar en comunicación de esto antes de que pasara? Eh, yo personalmente, yo, yo siento que la comunicación es mi destino, es mi destino. Porque yo ya estaba eh, enfocándome en especializarme dentro de la comunicación en el marketing, en el marketing y en la programación. Que, aunque no lo crean, van de la mano. Claro. Eh, para lo que es todo digital. Y por cuestiones y del destino, algo me dijo, no, vos tenés que dedicarte a la comunicación. Eh, porque lo del presidente fue como eh, decir, dale, no, no, no, no vos te tenés que dedicar plenamente a esto y también ser como un referente para dos comunidades que, que, que son discriminadas. Yo anteriormente también me iba a meter en administración de empresa y... y Cuestiones del destino que no querían, no querían todas, es como que apuntaba directamente a la comunicación. Eh, pensé en su momento hacer como trabajarlo, pero de una manera más naif, eh, el tema eh, en mi canal de YouTube y estaba como armando, pero ahora todo giró de una, un cambio de 300, 180 grados, 360 grados, que hace que me tenga que, que decir, no, loco, eh, la cosa es por acá, o sea... Vos tenés que estar acá y la gente te necesita acá. Yo tengo una responsabilidad al haber sido recibido por el presidente porque me parte el alma que muchas comunidades, eh, muchas organizaciones piensan ser recibidas por, por agentes del Estado eh, y, y no, no, no son escuchadas. Entonces que me haya recibido el presidente creo que también abre la puerta a, a que se pueda comenzar a hablar más de esto. Eh, no tan solo de la comunidad LGBT, sino también de los chicos de, con discapacidades o neurodivergencia, que también son vulnerados y discriminados. Ayer justo presenté también la denuncia de una compañera LGBT, eh, es una, un chico trans eh, con discapacidad motriz, eh, que fue, eh, ella es profesora de letras y que lamentablemente no pudo eh, acceder a, a, a su puesto laboral claro. como profesora debido a que no podía subir las escaleras. Entonces, esas cosas me parten el alma, porque decís, yo no me estoy enterando de la realidad de, de muchas otras personas, que a veces son hasta peores que las mías, y digo, tengo que, me siento responsabilizado a trabajar por ellas. Y es que en tu caso también está esto, de que hubo un video, de que hubo un uso de redes, y cuántos casos hay que... Eh, justamente esa violencia hace que digan bueno, se guardan para atrás, no muestran nada, no le dicen a nadie eh, y justamente generar eh, esa división que también es lo, lo que hace que hoy por hoy no sea tan común, digo, de, de, de un aislamiento de un estar excluidos de la sociedad por esta gente violenta Sí, hasta yo cuando digo que me gustaría construir una, una sociedad sin tabúes en, en cuanto a lo que es la diversidad es que a mí, por ejemplo, me da cosa decir que tengo síndrome de Asperger mm porque es como que es un estigma, es un estigma, y las personas te comienzan a veces a ver como con un punto distinto. Quizás, y eso es lo que me han explicado algunas organizaciones y algunos compañeros que, que, que militan, eh, tanto en la discapacidad como en la comunidad LGBT, dicen, bueno, porque sos blanco, porque físicamente, uh -huh. en lo cultural sos eh, registrado como un varón, entre comillas, eh, y no sé, tenés ojos azules o lo que, lo que sea, a veces... Eso te da ciertos privilegios que te hacen pasar por alto, ¿no? En determinadas discriminaciones. Y me hace ver la realidad desde mi subjetividad. Uh -huh. Pero sin embargo, siento que necesito escuchar la, la realidad y las cosas de otras personas para poder visibilizarlas. Porque hay muchas personas como esta... Eh, Ayito se llama, eh, esta chica con discapacidad. Este chico, mejor dicho, con discapacidad motriz. Hasta yo mismo me equivoco. Uh -huh. Yo mismo me tengo que... Sí. Que... Mismo, me tengo que... De, Sí, el repensar eh, todo el tiempo. Repensarse repensar un montón de cosas. Aprender. Uh -huh. eh, o sea, ella misma se autodefinía como un monstruo. Y a mí me rompe el alma que personas que, que en este momento están siendo insultadas no tan solo por ser LGBT, sino también por tener una discapacidad de un tipo, es decir, te marginan de la sociedad. Sos un bicho raro, estás por fuera de lo que de lo que es la norma entre comillas Tal cual. Y eso me da fuerza de poder estar para ellos. Eh, bueno, eh, estamos en comunicación en este momento con Winfred Fallon, Fallon Noriega. La semana pasada veíamos en las redes sociales cómo lo, lo maltrataban, lo golpeaban unos vecinos. Eh, después eh, lo vimos el fin de semana, el, el viernes, recibido lo recibió ahí Alberto Fernández, también justo previo también a la campaña y a veces por ahí eso invisibiliza un poco porque ya el sábado y el domingo las noticias eran otras. Eh, pero sí. el día de ayer, antes de ayer fue... Fue que sí, veíamos en la, la noticia. la mañana del lunes, claro. de Leo García también compartiendo eh, un caso. Exacto. ¿Qué, qué, qué ve? Eh, porque por ahí eso también es como fue muy, muy automático, muy cerquita. Y después, bueno, yo eh, justamente hablábamos de esto, de, eh, o, o escuchaba a algunos eh, analistas también. Eh, mostrar el avance de una derecha neoliberal que tiene discursos supremacistas, que está en contra de la, la, los derechos de las mujeres, de las personas trans. Eh, recién nomás, antes que nos que nos atiendas por el Zoom y de hacer este contacto, estábamos pasando el audio de Flavio Ázaro, que es un periodista hablando en contra del lenguaje inclusivo y de la agenda de la divergencia. Claro, desde en, Televisión en, desde Nacional. la Televisión Nacional, en Crónica TV, diciendo, ah, se ocupan de boludeces, cuando en realidad ya No son nada boludeces, son cosas que son necesarias. Además, imagínate alguien de esas diversidades, incluso mujeres, porque atacaba a las sí, mujeres sí, también, sí, sí. Tra trabajando en su propio equipo periodístico. Cosas que acá, del aire, este aire comunitario, Estación Sur, por eso también la solidaridad, y queríamos hablar porque hay lugares donde se construye o se quiere construir desde estos otros aspectos que también te toca eh, aprender, recorrer y. Y un, un balance también que eso, es, para mí es como un poco veloz, pero también así es, un montón de militancias, son muy rápidos. No sé pu si pudiste pensar algo en el caso de, de Leo García o estas otras violencias, digo, no solo no solo es violencia que te caen a palos, básicamente, ¿no? Sí, exacto. O sea, el, el tema de Leo García y mi tema, considero que son tenemos el privilegio o la suerte de que se visibilicen, pero sin embargo casos como los nuestros suceden todos los días, todos los días, y por eso tenemos como la responsabilidad de que esto se haga eco todos los días, eh, para poder construir en el futuro algo mejor. Sin embargo, eh, obviamente que también en cierto modo termina siendo una guerra ideológica, o sea, lo toman como si fuera una guerra ideológica quizás, Quizás me estoy equivocando muy, muy, muy fuerte. No. Eh, no, más que ideológica, creo que de derechos. Ahí uh -huh. está. Más de derechos. Porque, no, yo entiendo que quizás... Eh... Vemos que se te muteó la comunicación, le decimos a la gente del aire. Estamos guardando un video también, y en el video... Eh, vaya, yo creo que no acá. tiene una bandera política nuestra lucha mejor dicho Bien. Eh, y o, entiendo o política que... partidaria si se quiere política, lo política partidaria claro. perdón gracias uh -huh. por corregirme está bueno eh, resaltar esto que todo todo es política claro. todo absolutamente política hasta decir que eso sea político es algo político eso menos mal que me hiciste recordar gracias <ríe> eh, pero bueno eh, no tiene esto no tiene una bandera política partidaria pero bueno, considero que cuando hay personas que no nos quieren legitimar, eh, es cuando con más fuerza tenemos que unirnos entre todos para poder generar un cambio tangible que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Eh, crear cada vez más leyes, más derechos, más capacitaciones eh, para que se pueda crear de una manera real, tangible, cambios certeros. Eh, yo personalmente sí tengo que decir que estoy en contra de, de, de, de todo eso y cuando hablan del lenguaje inclusivo ayer me lo preguntaron también en, en Crónica eh, o dicen que con el EYE eh, hay personas que no se pueden acostumbrar que esto y que el otro yo lo respeto yo respeto o sea yo respeto cuando alguien quiere ser denominado nom como EYE porque si no se siente identificado por el la, o el él y, y se siente discriminado, se siente dejado de lado, que es algo que yo entiendo en primera persona, quiénes somos nosotros para negarle su identidad, ¿no? Uh -huh. eh, me molesta cuando también nos dicen que, que todo es un invento, que hay cosas más importantes, yo creo que todo es importante, y en el país somos... Millones de personas, y en el mundo también somos millones de personas que entre todos juntos podemos trabajar eh, en cada cosa, dentro de la economía, dentro de lo que es la diversidad sexual, dentro de lo que es la diversidad en discapacidad, dentro de lo que es el área de salud. Todos estamos acá, o sea, todas las causas son importantes, todo es realmente importante. Y cuando a veces, por ejemplo, yo creo que a veces quieren primar desde lo económico, que es algo importante en nuestro país, lo, lo laboral. O sea, muchas chicas trans no están teniendo trabajo. Muchos chicos con discapacidades no están teniendo trabajo. Y es por eso que también nuestra lucha es importante. Porque a nosotros también nos interpela en muchas cosas que las personas que quizás que tienen más privilegios eh, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Eh, pero, sin embargo, nuestra realidad también... Eh, pasan cosas, también somos discriminados, también queremos trabajar, también queremos vivir una vida tranquila eh, sin que nos estén vulnerando o con miedo de salir a la calle. Yo en este momento tengo miedo de salir a la calle, de que me vuelvan a golpear, ¿sí? Tengo a mis agresores cerca eh, y estoy a base de, de una, un, unos, un kilo, dos kilos de milanesa que me habían sobra, o sea, que había comprado y jugo y quizás algo que compro en la panadería. Estoy comiendo mal. Hoy casi ni comí por miedo a, a salir a comprar. Es que es Y que sí, me, me da cosa a mí encima pedir la ayuda a mis amigos o a la gente que me rodea. Y, y esto yo lo cuento, pero casos como estos suceden todos los días. Y mi caso debe haber muchos, pero muchos más en todo el mundo. Sí, que no, les me... da miedo salir de su casa, sí. No me quiero olvidar, por ejemplo, hace un par de años tuvimos el caso de Iggy, ¿no? que se, se andaba armada porque sabía que la estaban persiguiendo, cuando la quisieron violar se defendió, asesinó a uno de sus agresores en legítima defensa y estuvo un, dos años, un año y medio presa también por esto, no por, por porque ella decide justamente defenderse y la agredían justamente por lesbiana, la agredían y la, la perseguían por... por esto, por, por las, las cosas que, que pasan todavía con la norma, ¿no? Y cuando se empiezan a legitimar discursos que van en contra de la ampliación de derechos, que van en contra de eh, aceptar las diferencias... Eh, te, terminan pasando estas cosas, porque una cosa es el plano discursivo o un chabón diciendo en la televisión eh, que la e que la e que las boludeces, y otra cosa es eh, el, la persona que está consumiendo eso en su casa y que tal vez o no tiene las herramientas o no tiene ganas, o es una persona, porque existen las personas malas, eh, no es que todas las personas que no les gusta el lenguaje inclusivo eh, no tienen las herramientas, algunas directamente no les interesa, no les importa y les repu, lo, lo repudian eso, ¿no? Eh, entonces pasan estas cosas, ¿no? Te, te empiezan las, las violencias que van más allá de lo simbólico, las violencias físicas, la violencia económica, como comentabas recién, la falta de trabajo, la falta de, de, de posibilidades de accesos, eh, la falta de, de edificios que estén adecuados para personas con discapacidades, o eh, todas estas cuestiones que nos terminan siempre sí. poniendo en el lugar de tener que recordarle a las personas que la diversidad existe, y es como, ya tendríamos que tener esa discusión totalmente saldada, por eso también nos da eh, tanta impotencia a veces ver este tipo de ataques y, y que sean también tan cercanos en el tiempo, ¿no? Lo que te pasó a vos, lo que lo que le pasó a Leo García, y si uno mira el panorama un poquito más amplio, viene pasando hace un montón. Sí, o sea, a ver, eh, casos como el mío vivo escuchando muchísimos, o sea, ahora está eh, organizando un vivo... Eh, con dos chiques, eh, uno es de Bahía Blanca eh, o UNE, tengo que fijarme bien, investigar bien, estoy con muchas cosas, eh, y otra es una chica de, de Cava, eh, que fueron discriminados, eh, discriminadas, eh, la chica por adversarse con su novia en un bar y... El, eh, Dickens, creo que se llama, eh, el ch mm. chique, ¿verdad? digo así, eh, fue discriminado por no poder entrar a, a, un, a un bar o un boliche porque estaba muy maquillado. O sea, la próxima vez ponete un poco menos de maquillaje, le dijeron, y no lo dejaron entrar. Y yo digo, ¿qué te pasa? Y encima un, uno un ve, en la página de Instagram... Y dice, eh, ponen el X, como diciendo, ¿qué tipo de aliados sos? O sea, no. O sea, no. Sí, sí, sí. Eh, eh. O, o, o ponen como disfrutar la vida, o sea, quien seas. Es un discurso un doble discurso el que estás teniendo. Porque si una, un, un chique, chico va a, a, a maquillado o maquillaje, eh, y, y no lo no, no, no vas a dejar entrar porque no va con la, la onda o la cosa de tu lugar, me, me parece... Eso es discriminar, eso es discriminar y tiene que hasta denunciarse. Sí, son delitos, Ahora que estoy hablando son... en voz alta, lo, ya mismo quiero que, que haga la denuncia. Totalmente. Bueno, en tu caso eh, estamos eh, comunicados con Wilfred, que el, eso, tu caso está llevado a la justicia. Una semana apenas ha pasado, eh, por eso estamos contentos de tenerte, de poder compartir, de poder compartir estas charlas a una escucha general, eh, a la gente que también que empiece a ver esas propias violencias que están, en eh, como vos decís, en los almacenes del barrio, lo podés ver, en las paradas de taxi, en las paradas de colectivo, en las calles, en los boliches hemos visto, y acá en La Plata vemos muerte, vemos violencia real y simbólica, y en las redes también visibilizar eso, empezar a hablarlo, y también con el gusto de que estando en La Plata, digo, podamos tal vez en otro momento hablar también con más calma y seguir todo el, el desarrollo que vas a hacer, como contabas, eh, mediante canales de YouTube, herramientas de tu trabajo hacia la comunicación que también celebramos desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Sepan que pueden invitarme cuando quieran. Yo voy a, O sea, yo, <risa> yo soy comunicador, yo sé lo que significan las notas, yo sé que lo importante que es todo, así que sepan que van a estar presentes, o sea, yo siempre voy a estar presente para ustedes. Yo agradezco también a ustedes el espacio y la voz que me dan. Eh, estos no va a quedar acá, no eh, es la primera vez que me van a ver, sepan que voy a llegar a los medios masivos, voy a llegar a, voy a conquistar Twitter y Twitch, digo, eh, YouTube y Twitch, o sea, porque voy a hacer que se hable en todos lados de esto. Bien. Pero bueno, como me dice mi psicóloga, vamos de a poco, pero yo tengo muchas ganas, ganas enormes y con mucha pasión de, de poder hacer que las que otras voces también sean escuchadas y legitimadas y hacer cambios certeros. Yo sé que el camino no es corto. Y que van a haber personas que se van a querer oponer Pero bueno, todo, todos héroes Necesitan un antagonista, ¿no? Obvio, obvio, obvio Winfrey, Además, <ríe> Nosotros de que vamos a ser grandes héroes lo, lo estábamos comentando Ahí un poco, así que bueno, vamos a ver Si sale alguna propuesta o algo Lo estábamos comentando ahí por algún grupo de Whatsapp eh, Y por lo pronto, bueno, agradecerte Estos minutos que te has tomado para charlar Con nosotros, la verdad que eh, toda, toda esta situación Siempre tiene su lado negativo Que es el miedo que estás atravesando que es la situación que estás atravesando de, de, de tener que de tener miedo de salir a comprar, de estar alimentándote mal, pero también los lazos que se generan, ¿no? Nosotros vamos a estar acá de este lado eh, y obviamente con eh, ya estamos viendo ahí si después te vamos a hacer llegar alguna propuesta o algo para para seguir conversando no y para charlar además no solamente de este caso puntual, no solamente de las agresiones, porque por ejemplo hay un caso que casi no se habla que es el de la neurodivergencia eh, y, que es muy, y que es muy interesante, es muy interesante eh, y, necesario. Eh, y necesario hablarlo y que a veces, eh, eh, nada, tenemos un montón de cosas para decir también sobre eso y para escuchar y para aprender y para empezar a tener la... La diversidad en todas sus expresiones, ¿no? No solamente pensar en, bueno, cuántas voces vamos a, a sacar desde acá, sino también de que esas voces tengan sus propios espacios en nuestros medios exacto. y en todos los medios de comunicación. Exacto, exacto, porque si nos ponemos a pensar eh, en los medios masivos, que, que a veces son los que llegan a, a, a, de manera masiva, la, eso la palabra dice, ¿cuántos chiques con una discapacidad hay? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cuántas actrices, actores? A, a, no sé cómo sería. Actores. Eh, no es, hay ninguno. O, o no pensar, hay ninguno. Pero eh, incluso pensar, eh, porque por ahí, bueno, vamos a encontrar gente que no es blanca, más, más oscurita, si se quiere, ¿no? Pero gordos, gordas, sí. no encontramos. También, Alguna exacto. Hay una persona en silla exacto. de ruedas. No no están, no no aparecen. Y no es, y no es porque sí, no, eh, una Te decisión. pones a pensar que tampoco hay mujeres gordas. O sea, sí hay hombres. No, pero mujeres, o sea, yo, yo he visto también, eh, o sea, sigo a Noelia Custodio que ha hablado mucho sobre el tema, o a Señorita Bimbo, o a un montón de otras mujeres comediantes, o, cosas que, o, o, o, o, o mujeres que militan también lo que es la gordofobia, eh, y que también son muchas causas o muchas cosas que se tienen que hacer, pero considero que nosotros vamos a, a crear también espacios mucho más grandes y mucho más masivos que los que son la televisión en un futuro, porque las redes y, y el internet y todo, eh, a veces democratiza en algunos puntos, pero también es largo de debatir eh, eso, eh, y también hace que podamos conocer eh, otros personajes eh, que, que ayudan mucho también a, a naturalizar eh, eso. Así que bueno... Eh, la verdad que me pone muy feliz hablar con ustedes, de verdad. Bueno, bueno por ahora, te, te, después vamos a estar conversando un poquito más. Por el momento, te mandamos un abrazo enorme y otra vez agradecerte ¿Dale? por este ratito para Radio Estación Sur. Sí, muchas gracias. Disculpe que me ven con camper y todo, pero me tengo que ir a hacer los, los estudios que, que me pidieron. Eh, y no tengo que dejar pasar más tiempo. Eh, así que muchas gracias. Nos vemos. No hay problema, Un abrazo. Vez. Y mm, mira, eh, hablamos de plataformas, de comunicación, de visibilizar esto que están escuchando al aire de Radio Estación Sur.